Esta increíble historia comienza en Ghost, en donde vemos a Vivi, Arthur y Mystery viajando por carretera hasta que un extraño fenómeno comienza a suceder. La máquina del misterio de Arthur se descompone de la nada, dejándolos frente a una enorme mansión atestada de espíritus. Los fantasmas que habitan en las armaduras y cuadros de la tenebrosa mansión los empujan lentamente a un lugar en el que se encuentra una trampilla oculta por la cual los tres son enviados sin embargo, durante la caída, Bibi y Mystery se quedan atrás, mientras que Arthur cae en una habitación frente a un misterioso ataúd, del cual emerge un poderoso espíritu que parece tener cuentas que saldar con él, por lo cual se lanza a su casa. Durante la persecución, Bibi y Mystery se unen a la huida de Arthur al ver a aquella poderosa entidad siguiéndole, esto hasta que Mystery se detiene para observar un cuadro que muestra a la máquina del misterio, pero esta vez algo es diferente ya que en ella ahora se encuentran cuatro miembros. Estos investigaban una cueva abandonada hasta que un espíritu maligno se apodera de Arthur y este empuja al cuarto miembro al vacío mientras Mystery lo observa. Y es aquí donde descubrimos que Lewis, el antiguo cuarto integrante de Mystery School, era aquel poderoso espíritu que buscaba venganza por lo sucedido. Venganza que se ve frustrada cuando Vivi defiende a Arthur de una inminente muerte, provocando con ello un momento en el que Vivi logra sentir algo familiar en el espíritu de Lewis. Como pueden, huyen del lugar, mientras a lo lejos, el fantasma de Lewis los observa sufriendo, porque aunque pudo ver de nuevo a Vivi, esta hora ya no puede estar con él, aunque supiese la verdad. La historia continúa en Freaking Out, donde vemos a una entidad llamada Shiro Mori emerger de la tierra frente a la cueva en la que Lewis murió a manos de Arthur poseído. Esta parece estar tras el rastro de alguien, y al ver que este ya no se encuentra, decide abandonar el lugar hasta que siente la esencia de Lewis emanar desde el fondo del abismo. Guiada por ella, encuentra el corazón de Lewis, y al tocarlo puede sentir las presencias que interactuaron con él, logrando con esto verle a él, a Vivi, Arthur y Mystery quién es a quien se encuentra buscando. Esto provoca que Lewis despierte y le da un putazo que literalmente le vuela la cabeza. Ni corta ni perezosa, Shiro Mori se prepara para enfrentarlo de vuelta hasta que siente la presencia de Mystery y se va a por él. A lo lejos, Arthur investiga la conexión que existe entre Lewis y el fantasma de la mansión, dándonos a entender que él no es consciente de lo que hizo. A su lado, Mystery sosegado por la rabia parece transformarse, aunque puede que esto sea más una alucinación provocada por la falta de sueño producida por el recuerdo subyacente de Mystery arrancándole el brazo a Arthur, cosa que descubrimos en Ghost. Mientras tanto, Lewis se dispone a buscar a bibi y cobrar venganza cuando es embestido por el Roster Truck, al cual transforma en un camión más fresco que el Pan Miguel. Culminadas las reparaciones de la Máquina del Misterio, nos encontramos en Hellbent, Aquí observamos que Arthur ve con algo de temor a Mystery, pero este se ve preocupado ante la inminente llegada de Shiromori. Luego de hacer contacto, ambos se dejan llevar en un momento de paz. Sin embargo, esta paz es interrumpida por Lewis, quien ha llegado para cobrar venganza. Dañando la máquina del misterio, se abalanza sobre Arthur, hasta que este en un arranque de desesperación golpea la camioneta y la energía de Lewis se funde con su brazo, provocando que esta vuelva a encender. Para colmo de males, ahora no solo Lewis está detrás de ellos, sino que además los persigue Shiro Mori muy de cerca, tanto que acaba siendo embestida por la camioneta. Sin embargo, lejos de ser destruida, cual fan obsesionada comienza a tratar de romper el vidrio hasta conseguirlo, lastimando a Mystery en el proceso. Es aquí donde vemos que existe una conexión profunda entre Shiromori y Mystery, como si tuvieran una especie de pacto dada la forma en que se obsesiona al ver una pequeña gota de su sangre. Acto seguido, Legwe se avienta un haduque morado contra las llantas del vehículo. Al destruirla, esto hace volar a Shiromori por los aires para ser posteriormente arrollada por Lewis. Mientras tanto, Arthur y compañía pierden el control y caen por un barranco impactando de frente contra Kingsman Mechanics, negocio que pertenece a Lance, el tío de Arthur, aquí se vienen las revelaciones más intensas de toda la saga, ya que descubrimos a través de pequeños flashes que Lewis solía trabajar en el negocio de sus padres, mientras que Bibi y Arthur tenían diferentes trabajos para luego juntarse y ser Mystery Schools. Además, por lo visto, Lewis y Vivi tenían una relación, de la cual Arthur siempre estuvo celoso. Dichos celos serían el motor que llevaría al espíritu maligno que dormitaba en el murciélago de la cueva de Ghost a apoderarse de él. Además de eso, comprendemos el porqué de la obsesión de Shiromori con la sangre de Mystery. Y es que este, en su forma final, dotó de vida y poder a la flor que ahora es Shiromori hasta convertirla en un bot de poder absoluto, hasta que Mushi, el antepasado de Bibi, llega al lugar para dar fin a la existencia de Mystery y su bosque maldito. Cuando Shiromori se da cuenta de la conexión entre Mushi y Bibi y ve que ésta se encuentra ligada de alguna manera a Mystery, estalla en celos, provocando un aumento de su poder demoníaco, que acaba poniendo en riesgo la vida de Bibi. Del otro lado del panorama, Lewis finalmente logra atrapar a Arthur, y lo envía a una especie de representación espectral de la cueva donde murió, para que éste muera de la misma forma en la que Lewis lo hizo. Sin embargo, un instante antes de lanzarlo, Lewis le revela su verdadero aspecto, provocando que Arthur finalmente entienda todo. Sin embargo, es muy tarde ahora o eso parece, ya que por un instante Lewis parece arrepentirse al notar que Arthur no sabía lo que estaba pasando, y con ello descubrir que hay una verdad oculta que aún queda por descubrir. Mientras suena Enemy, The Future da inicio justo en el momento en el que Arthur cae al vacío. Es en ese momento donde Lewis reflexiona sobre si lo que está haciendo está bien, y justo cuando decide pararlo todo, Lance le dispara por la espalda, siendo tal el impacto que el control que Lewis sostenía sobre el rooster truck desaparece. Esto se debe a que el disparo da justo en el lugar donde la estaca de la cueva dio fin a la vida de Lewis, y es justo por esto que este acaba absorto por la ira y fija su mirada en Lance. Ante el peligro que corría Bibi, Mystery se transforma y se hiere a sí mismo para llamar la atención de Shiromori. Esto funciona, y al darse cuenta de ello, Mystery le pide a Bibi que huya. Sin embargo, Mushi, el antepasado de Bibi, tiene otros planes, ya que se logra conectar con Bibi y ahora juntas buscarán darle fin a Shiromori. Mientras el combate se desata, Arthur encuentra el corazón de Lewis en el suelo, y al verlo detenidamente, confirma no solo que efectivamente es Lewis, sino que además, a pesar del rencor que siente, en el fondo sigue queriendo y extrañando a sus viejos amigos, incluido el propio Arthur. El enfrentarse a esta idea rompe a Lewis haciéndolo caer en llanto. Afuera, el combate se sale cada vez más de control, hasta que Vivi es levemente herida en la mejilla. Esto desata el poder de Mystery quien se abalanza sobre Shiromori haciéndola volar por los aires. Atónita, Shiromori explota en rabia al verlos juntos y desata un ataque tan poderoso que Mystery y Bibi se ven en gran peligro, hasta que el poder de Bibi y Mushi combinado logra congelar y romper a Shiromori. A punto de asestar el último golpe, Mystery interviene para evitar la destrucción de Shiromori. Quizás por la conexión que poseen o por simple culpa, este logra que Vivi se detenga, lo que le da la oportunidad a Shiromori de atacarlos por sorpresa. Vivi intenta proteger a Mystery, pero es herida, y aunque Mystery intenta ayudarla, cae herido de gravedad al suelo. Esto despierta el odio de Vivi, quien junto al poder de Mushi logra darle fin a Shiromori. Esto acaba de romper el ya desgarrado corazón de Mystery, quien cae al suelo sin fuerzas. Sin embargo, este comienza a transformarse en una entidad aún más poderosa y temible que recibe el nombre de Murder Mystery, el cual es el resultado de la posesión del espíritu maligno de la cueva sobre el cuerpo de Mystery, lo que lo convierte en el villano final de esta maravillosa saga de animación independiente, para la cual lamentablemente tendremos que esperar dos años más para saber cómo concluye. Ahora, ¿cómo cerrar un video de Mystery School sin una teoría? Si recuerdan bien, el espíritu de la cueva que quedó atrapado en el brazo de Arthur huye al ver a Shiromori en Freaking Out, por lo que existen dos posibilidades. Quizás esta entidad lo siguió de lejos para ver cómo se daban los hechos y al ver una oportunidad la tomó. Sin embargo, también es posible que parte de ese espíritu estuviese oculto dentro de Mystery desde el día en el que le arrancó el brazo a Arthur. Y al ver que Shiro Mori ya no era un impedimento y que Mystery se encontraba al borde de la muerte, tomó la oportunidad de poseerlo. Y ahora, con todo el poder de una entidad milenaria, planea… ¿algo? La verdad es que no se sabe qué es, muchos especulan que este espíritu trabaja para alguien más, y que ese alguien tiene alguna conexión tanto con Mystery como con Vivi, y que este será el verdadero villano final que veremos en el cierre de esta historia. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su teoría en los comentarios que con gusto las voy a estar leyendo y respondiendo. Sin más que decir, los dejo con este maravilloso cover de The Future de mi colega David Delgado y nos vemos en un próximo video.